Si entiendes esto, dejarás de ser pobre. Así te mantienen pobre, en el juego de la economía. La gente en general hace este juego. La gente va y estudia. Normalmente el papá es el que paga el estudio. ¿De quién es el colegio donde el muchacho estudia? Normalmente de un rico. La cosa es que, los pobres no tienen un colegio. Miren qué cosa tan rara. Ese colegio de un rico. ¿Quién trabaja para pagar ese colegio? El papá. El muchacho estudia y estudia. Cuando se va para la universidad, normalmente el muchacho saca un crédito, y el muchacho se va con un crédito a la universidad. Cuando ese muchacho sale de la universidad, sale con su primera cruz, una deuda. El muchacho va allá a la empresa y lo contratan. ¿El dueño de la empresa es un rico o un pobre? Normalmente es un rico, o es alguien que tiene más ingresos que el que quiere trabajar y el rico se asegura que le pague suficientemente poco para que él nunca se vuelva rico y el muchacho no sabe cómo es el juego, es el juego de la economía el muchacho se va para la casa y cuando llega a la casa como él ya tiene un sueldo dice sigo aburrido acá en la casa entonces él va a un centro comercial y en el centro comercial lo primero que ve es un televisor plasma y él dice yo no lo voy a comprar al contado yo lo voy a comprar a crédito. ¿Quién le vende el televisor? Un rico. Entonces, él se sienta cada vez que sale del trabajo y ahora va a trabajar todo el día y se sienta a ver el televisor y el televisor le dice todo lo que tiene que hacer y comprar. ¿Qué hace el muchacho? Va y compra lo que dice el televisor. ¿Dónde va a comprar? Al almacén de un rico. Y no se da cuenta él va a comprar al almacén de un rico y normalmente cuando la compra, compra y compra él se da cuenta de un detalle no le alcanza la plata alguien ya se dio cuenta de este detalle que uno trabaja y trabaja y no le alcanza la plata y uno no entiende qué es lo que pasa como uno no entiende qué es lo que pasa uno vuelve y pide explicación al televisor y le dice el televisor tranquilo, si no le alcanza la plata hay un American Express hay Visa, hay Mastercard, ¿de quiénes son esas cosas?, de otros ricos, y el muchacho dice, ok ok interesante, ¿Qué país tan chévere este, pase esa tarjeta para acá, y se va, y con eso soluciona su problema, Él sigue comprando, sigue comprando, y sigue comprando, vuelve, trabaja y ve televisión, y ahora la plata que le dan, pues la reparte para pagar las tarjetas que compra en el mercado que compra las cosas para estar bien, pero también esa persona tiene que vivir, y normalmente ya no vive donde los papás, sino que vive en una casa, ¿esa casa él la ha podido comprar? No, es alquilada. ¿De quién es? ¿De un rico? Entonces mire, ya le paga a la universidad la deuda en la que se metió, ya le paga la visa al rico, y ahora le paga la casa que es donde tiene que vivir, pero como él sigue viendo su televisor plasma, el plasma le dice usted tiene que tener una casa propia, sus hijos acaban de nacer y usted tiene que tener una casa propia, televisión ya no tengo plata, y el televisor le dice, tranquilo, se la fiamos en pequeñas cuotas, se la fiamos a 30 años, 30 tiernos años, y el muchacho dice, wow, qué país tan increíble, el muchacho ya tiene casa, entonces empieza a trabajar y sigue pagando ahora los intereses de la casa. El muchacho está llegando a los 30 años. Tiene 30 años para pagar la casa. ¿Conocen gente endeudada así? ¿Han visto que toda la cultura ronda en torno a la deuda? Es por esto que los pobres se vuelven más pobres. Señores, si uno no entiende ese juego, a uno se le va la vida sin entenderlo.